por el proceso de creación de la obra que es Paloma ausente que es una obra de calle en, en el contexto de la conmemoración de los 100 años de, de Violeta este es un proyecto que financiado por el, por el programa Chile celebra eh, que empezamos, empezamos a trabajar el, desde el año pasado a principios del año y ya bueno este es el tercer estreno que hacemos partimos en Curicó tuvimos Santiago y ahora en Punta Arenas es tan importante salir con las obras, que a veces cuesta moverse por Chile. Entonces, llegar a lugares como Punta Arena es vital. Para nosotros es vital, que somos una compañía que tiene además una vocación itinerante de poder montarse en distintos espacios públicos, gimnasios, teatros, calles. Entonces, nada, estamos como cumpliendo con lo que nos gusta hacer y con lo que debemos hacer también. Agradecida también de que todavía tengan la posibilidad y los recursos de poder llegar hasta acá, porque eh, nosotros acá en Punta Arena igual eh, tenemos hambre de estos espectáculos. Cantó como la parte del fuego con la guitarra y todo. Está entretenida, ¿no es cierto? Sí. Muy entretenida, muy agradable, muy amena, la, los músicos increíbles, lo pasamos genial. Muy, muy, muy felices nos vamos. Vale. El programa Teatro Itinerante que implementa el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ha sido para la Mona Ilustre y está siendo un sueño, está siendo un premio. Nos está permitiendo recorrer todo Chile, conocer a sus gentes y sus paisajes. Nos está permitiendo vincularnos, hablar, conversar, hablar de los espectáculos, eh, producirlos, eh, corregirlos, aprender, crecer. Entonces el marido... atención donde la chica estaba viendo su pasado, la obra estuvo muy buena pero algunos Yo me puse a llorar porque estuvo un poco triste porque donde lloraba la gente me daba la tentación y yo igual lloraba. Me gustó, estaba buena y, y fue divertida. Yo creo que, creo que el, el, el programa como teatro itinerante como tal eh, Complementando igual como fue el, la experiencia del año pasado como teatro cinema y hoy en día que está en la compañía La Mona Ilustre, creo que al festival, a nosotros como, como festival nos hace un aporte significativo el hecho de, de contar con cinco de sus producciones como trabajo y que prácticamente eso sea un apoyo al festival, eh, claramente disminuye costos internos de la organización eh, y también lo complementa con programación de calidad que es como una de las traiciones o la particularidad que también tiene el festival desde que comenzó y claramente creo que hay un vínculo muy potente que puede establecer el teatro itinerante con otros festivales a nivel nacional. Una hora bonita, que utiliza muchos recursos, que lo hace atractiva visualmente, tanto como para niños, como también para gente más grande. Y también que lo rico que tiene es que juega con distintas emociones, te hace pasar desde la risa, pues, puede escuchar al público a los niños reírse, hasta emociones mucho más profundas que te hacen sentir y te hacen reflexionar sobre distintas cosas eh, a los que somos más viejos. Así que nada, encantado y sobre todo increíble ver en un lugar como este, que se den el trabajo los actores de poder venir acá y mostrar y compartir con un grupo tan heterogéneo. Eh, se agradece mucho. Cada función que pasa eh, nos hace agradecer nuevamente lo que significa eh, haber obtenido eh, este proyecto, haber, eh, recibido este apoyo desde el Consejo Nacional de la Cultura, desde Corparte, para que se realicen 74 funciones a lo largo de todo Chile, ha sido una experiencia que sin duda para nosotros va a ser inolvidable, llegando además al lugar más austral, y eso es un privilegio, un honor, además el público ha sido impresionantemente especial cariñoso, nos vamos llenos de regalos, eh, llenos de sus palabras, de las cosas que nos escribieron en la bitácora, eh, estamos realmente fascinados. Estamos muy contentos con la participación que ha tenido el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en esta décima versión del de Festival Cielos de, del Infinito. ...y estamos muy contentos porque hemos podido colocar... Eh, ...distintos productos estratégicos o herramientas programáticas... ...a favor de una programación de calidad... ...para el público magallánico... ...es así como pudimos tener en esta oportunidad... ...la visita de Teatro Itinerante... ...un programa nacional con apoyo de la Fundación Cop Artes... ...y La Mona Ilustre hizo diversas presentaciones... ...en todo el territorio magallánico... ...deleitando a, a grandes y, y chicos... ...y del mismo modo... ...también pudimos concurrir con un programa... Eh, ...Chile Celebra... ...y un fondar eh, nacional... ...de circulación nacional... ...con lo cual la compañía La Pato Gallina... ...pudo hacer la presentación... ...en un caso de paloma ausente... ...y en el otro, el extranjero, el último Jaime Thank mm -hmm. you.